Descansar que me diría ese mundo si pudiera hablar Si el manco no diera la buena acción. Si el poco corredadiera diera persona Que el sordo no me escucha lo que sale de mi boca La suerte en la puerta del mundo a uno toca Si pudiera ser humano ayudar sin afectar Si pudiera si cae tener humanidad Si el cristiano pudiera ser si avalado El palero es el testigo de Jehová Si la prostituta pudiera ser monja Si el sacerdote pudiera ser abacuá Quizás mi madre no me quisiera Si yo cambiara las la palabra pudiera